Bienvenidos a nuestro show. Hoy cubriremos el hermoso país de Venezuela. Alison, ¿podrías contarnos un poco sobre Venezuela? Sí. Venezuela se encuentra en el norte de América del Sur en la costa este. Es el 33 tercer país más grande del mundo con un área total de 353,841 millas cuadradas. La población de Venezuela es de 28.9 millones, mientras que la ciudad capital de Caracas es hogar de 1.9 millones de personas. El idioma oficial del país es español. Sin embargo, no tiene una religión oficial como la mayoría de las otras naciones sudamericanas. La mayoría del país sigue la religión católica romana. Interesante. Gracias por compartir. Venezuela está llegando a un momento crítico en la historia con las elecciones presidenciales programadas para el 20 de mayo este mes, donde el controvertido presidente actual, Nicolás Maduro, se postulará para otro mandato de seis años. Raga, le gustaría contarle a nuestra audiencia un poco más sobre lo que Maduro ha estado haciendo durante los... Últimos cinco años? Sí. El clima política es muy interesante en la historia larga de Venezuela. El país tuvo una junta militar, dictaduras y revoluciones, pero también había tenido largos periodos de estabilidad. Venezuela oficialmente es una república federal presidencial y hasta 2013 Hugo Chávez fue el presidente por 14 años. Entonces, después de la muerte de Chávez, Nicolás Maduro ganó la elección especial en una elección controvertida. Desde 1999, la situación política de Venezuela ha sido muy complicada. El Partido Socialista estaba en control del gobierno y para continuar la revolución bolivariana que expandió apoyo de educación y trabajo, el gobierno requiere mucho dinero y creó un déficit que ha causado muchos problemas económicos y sociales. Sí, algunos políticos del gobierno socialista dijeron que la aumentación del déficit es necesaria para mejorar la calidad de vida para los más pobres del país. Esto es en línea con ideales de los movimientos comunistas que Hugo Chávez apoyó durante su tiempo en el gobierno. Pero esto también causó problemas domésticos. Los críticos dijeron que los métodos del gobierno fueron insuficientes y extremos. Algunos también sugieren que los derechos de humanos estaban abandonados a causa del chavismo. Sí, Esto también contribuyó a, <tose> a protestas y condena mundial en el NU y el oeste que no mejoraban después de las elecciones de 2013. Maduro continuó los reformes controvertidos de su predecesor por, pero no medidas poco convencionales. Por eso el estado de economía que fue depreciada a causa de la recesión de los años 2000 y sanciones internacionales se hizo peor. Alison, ¿cuáles son los efectos en la economía? Hay mucha inflación y personas recurren a dinero alternativos como Bitcoin para hacer las transacciones cotidianas. El gobierno de Maduro ha apoyado esta manera es desarrollo tecnológico con programas oficiales. Uno de estos es el Banco de la Juventud para mejorar la economía con operaciones de minería de monedas criptográficas apoyado con el petróleo la moneda criptográfica resbalada por el petróleo de Venezuela. La inflación contribuye a protestas para limitar la influencia del gobierno en la economía y limitar la revolución bolivariana. Obviamente, los problemas políticos y económicos causarían una gran cantidad de discurso social. ¿Qué está pasando exactamente? Pues, a partir de abril de 2017, muchos venezolanos comenzaron a protestar contra la amenaza de la dictadura del actual presidente Nicolás Maduro. Estas protestas han provocado disturbios en las calles. Debido a que hay tan pocos recursos, algunos han recurrido a robar lo que necesitan. ¿Qué más pueden hacer ya que el valor de un bolívar disminuyó significativamente en los últimos años? Yo recuerdo un cortometraje sobre una familia venezolana que había emigrado a América para escapar de la situación insegura en el país, causada por la administración de Hugo Chávez. Sí, yo sé que estás hablando. Uh, es llamada El Rincón de Venezuela, y es sobre una familia venezolana que era propietaria de un restaurante y además de estrés de tratar de apelar a las necesidades de sus clientes estadounidenses. Todavía estaban li lidiando con la situación política de Venezuela. Independientemente de la crisis política, económica y social que enfrenten los venezolanos, Muchos continúan disfrutando y preservando sus tradiciones y cultura. Echemos un vistazo a algunos aspectos de la cultura venezolana. Hola, aquí tenemos comida auténtica venezolana de un restaurante local. Esto es una arepa, que es un pan de harina de maíz que se puede asar a la parrilla, frito a horno o al se serena con un reina de carne de res, cero o huevos. No es solo un alimento básico común en la cocina venezolana, sino que es he hecho popular en todo el mundo. Aquí tenemos tres de los instrumentos clave en la música venezolana, el arpa, maracas y un cuatro. Estos son los tres instrumentos principales utilizados en la música y la danza de joropo, un estilo de música y danza de los llanos de Venezuela. Vemos tanto rapas como jorropo durante la variedad de festivales que los venezolanos tienen durante todo el año. Profundamente enraizadas en una mezcla de tradiciones españolas, caribeñas e indígenas, los festivales venezolanos son una celebración única de la identidad postcolonial, de la expresión artística y de conciencia cultural. Pronto, a fines de junio habrá otro festival llamado Festival de San Pedro y San Pablo, que es una celebración de los santos Pedro y Pablo, un gran evento donde la música, el baile y el folclore se combinan. La noche antes del festival se encienden jugueras en las calles de la toda la provincia y las mujeres jóvenes que quieren tener un hijo saltan sobre las llamas. Los indígenas se visten con prendas tradicionales y bailan en cada esquina. Y hay una gran variedad de deliciosas comidas en la calle, como empanadas, yuca y tajadas. Gracias por mirar. Esperamos que hayas aprendido mucho sobre Venezuela y su cultura.